Hablamos con el señor Félix Carrasco, que es el director, el manager en ventas de esta promoción que estamos presentando, un sitio precioso en la Cala de Mijas y ya sabemos que ellos son pioneros, también en construcciones muy cerca de Campos de Gol y esto va a ser un gran referente. Muy buenas tardes. Hola, buenas tal? tardes, ¿qué tal? Bueno, Estamos hoy admirando estas eh, obras tan bonitas y que me gustaría pues conocer eh, todos los detalles. Esta, por ejemplo, que estamos viendo tiene un dormitorio. No sé si hay también demás dormitorios, las calidades eh, y de toda la composición. Bueno, este proyecto es un proyecto de 23 viviendas, de dos y de tres dormitorios. Aquí lo que tenemos es, una, es un showroom. Aquí hemos querido instalar lo que son los acabados, los materiales, los acabados que van incluidos en las viviendas para que los clientes puedan ver ...exactamente eh, qué tipo de producto no es el que, el que vendemos aquí. Eh, como decía, son viviendas de dos y de tres dormitorios todas... Eh, ...que entregaremos en octubre del año que viene... ...y ya la obra pues está comenzada, tenemos la licencia de obra... ...y ya justo aquí los clientes que van a visitarnos van a ver ya el proceso... ...también porque queda justo frente a la a la, a la, a la oficina donde estamos ahora mismo". Yo comentaba lo de los campos de golf, porque es verdad viene mucha gente, eh, bueno, además de pasar sus vacaciones, con ese atractivo de poder, eh, los amantes del golf, de poder jugar al golf. Y vosotros tenéis ahí un handicap también, hablando de golf, en construir cerca de campos de golf. Sí, ya llevamos muchos años construyendo. Nosotros el proyecto más importante que hemos hecho aquí en la zona de la Costa del Sol son los arqueros golf. Eh, que ya está concluido, está terminado, un proyecto que está totalmente finalizado y ese fue el primero que empezamos en un entorno de golf. Luego han seguido muchos otros y aquí dentro, desde que empezamos hace eh, seis años esta aventura conjunta con, lo, con la propiedad de la Cala, pues la verdad que, que vemos que es una demanda que bastante que crece día a día y, y bueno, en ese sentido, pues nosotros eh, queremos ofre ofrecer este tipo de producto como el que tenemos aquí, que está en primera línea también de golf. ¿Qué inversión se ha hecho en esta sin contar el suelo aquí, Taylor uh, ha, ha invertido unos 11 millones de, de euros. ¿Cómo está este sector de inmobiliario hoy por hoy? ¿Para qué tipo de personas se construye esta vivienda? ¿Qué característica o qué perfil de persona o de nacionalidades eh, pensáis que puede atraer esta, este tipo de vivienda? Bueno, mayormente nosotros siempre estamos enfocados al mercado eh, de segunda residencia. Eh, son viviendas vacacionales, básicamente, pero también atendemos a, a otros sectores, a otros sectores de, de mercado, inversores o también, eh, incluso en algunos sitios, primera residencia, pero menos. Normalmente nosotros estamos enfocados hacia la segunda residencia, vivienda vacacional, y nuestros clientes pues vienen actualmente como en el resto de la Costa del Sol, de, de, de Europa, centro y norte de Europa, básicamente, en este momento... ...y bueno, pues el mercado se mantiene... ...a pesar de que, de, de, de, de todo, de la situación económica, ¿no?... ...que nos rodea, tanto con Inglaterra, el Brexit... ...y todos estos cambios políticos que hay... ...pero la Costa del Sol se mantiene fuerte y, y sigue adelante. ¿Qué nacionalidades son las que invierten más en una segunda vivienda... o ...una vivienda eh, de vacaciones? Eh? ¿Qué Actualmente es? los mercados más fuertes son el belga... ...y los mercados escandinavos... Mm. Sí. Y, ...y siguen, siguen aquí por apostando momento. por la Costa del Sol... ¿no? ...por el momento sí, el británico sigue también interesado... ...un mercado que sigue activo... ...en menor medida también por la situación de, del Brexit... ...pero, pero sigue ahí... ¿Mm? ...yo me imagino que ya todo el mundo que esté interesado... ...en visitar estas instalaciones lo podrá hacer llamando... ponerse en contacto con vosotros directamente... ...sí, claro, nosotros tenemos teléfono ...tenemos un call center también... ...que está situado en Mallorca, en Palma de Mallorca... ...en la central... Y tanto pueden llamar directamente al teléfono que tenemos de, de la oficina de venta, al comercial, como a través de la web, los, los emails, los con, emails de contacto que tenemos, tanto los comerciales como. en las diversas oficinas de venta. Me parece una maravilla, porque viniendo de Marbella, subiendo por aquí, por este espacio, qué vistas más bonitas, qué relajante es, ¿eh? ya solamente. Pasear con el coche por esta zona es muy relajante, podemos ver la montaña, el mar, podemos admirar toda la belleza de la Costa del Sol en este espacio. Es increíble, sí. os habéis elegido. muy sí, bien. El enclave es bastante eh, exclusivo y bastante eh, privilegiado por la orientación también, por la zona donde está, está muy bien ubicado. Y cuenta también un sitio bastante ya eh, conocido, establecido, eh, consolidado, eh, lo que es la Cala Golf como, como resort también. Con lo cual ofrecemos muchas variables que realmente gustan al mercado que actualmente nos visita y vienen. Mm. Bueno, una última pregunta, que no sé si hemos mencionado, la entrega mmm, de las primeras viviendas construidas, ¿para qué fecha? Bueno, habías hablado en general, pero no sé si... Sí, este concretamente... este, este proyecto que tenemos en mano ahora mismo, que, que estamos presentando hoy, de San Valley, las 23 viviendas se entregan en octubre del año que viene, sí, íntegramente, el proyecto con las zonas comunes, piscina, parking, todo. Pues, muchas gracias por atendernos, enhorabuena por seguir creciendo Tyler Wilby, que yo recuerdo la primera vez que nos conocimos en San Pedro, que es una vivienda que ha tenido mucho éxito, preciosas también, y habéis seguido, habéis seguido, que bueno, pues fíjate, aquí estamos ahora ya en la cala. Pues muchas gracias y enhorabuena. De nada, nada. A vosotros, gracias.